de las principales problemáticas que nos encontramos en el taller es el de la corrosión de las tintas metaloácidas. Bueno, nos encontramos en el taller de restauración del Archivo General de Indias. Este tipo de tintas están compuestas por eh, el pigmento que es sulfato de hierro junto con su mordiente que es el ácido galotánico y la, eh, la combinación de ambos productos eh, lo que provoca es eh, la corrosión de este tipo de tinta llegando a un momento en que llega a perforar el soporte. Debido a este tipo de problemática, eh, esta documentación pues, no se puede servir a sala, eh, no puede manipularse por, eh, por los investigadores debido a su, a su deterioro, por lo que eh, necesitamos eh, consolidar la hoja para devolverle esa manipulación. Bien, para la consolidación de este tipo de tintas eh, hay que tener en cuenta que debido a su composición de hierro y ácido galotánico, mientras menos humedad eh, reciban las tintas, mejor para su, para su conservación futura. Debido al estado de las tintas, eh, si el estado de corrosión eh, no es muy elevado, podríamos llegar a hacer tratamientos de lavado. Eh, por el contrario, si el estado de la corrosión es más avanzado eh, necesitamos evitar eh, en, lo, en la medida de lo posible eh, darle humedad. Por lo que en este caso vamos a utilizar eh, un adhesivo eh, disuelto en alcohol. Aplicamos un poquito de alcohol en la superficie para que la fibra del documento se relaje, le colocamos este eh, tisú, este es un papel japonés, papel japonés eh, con fibras eh, cuya dimensión nos va a permitir eh, reforzar nuestra hoja con la tinta metaloácida corroida, y aplicamos el adhesivo, como decía antes, en alcohol para evitar darle humedad al documento. Bien, pues una vez eh, laminado el documento con el papel eh, tisú, pues lo que conseguimos es eh, reforzar eh, esa corrosión de la tinta y que este documento pues vuelva de nuevo, pueda ser eh, manipulado. Los sobrantes del papel se recortarían y se igualaría la hoja su, a su formato original.